Buenas noches amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Hoy tenemos un título sugerente, Archivos Secretos, el Vaticano, NSA, Desclasificados. Como ya os comenté, eh, íbamos a hacer pues, una serie, un ciclo de estos archivos y de todas estas noticias que vienen dadas y que no se saben, o sea, se dan unas noticias y no se sabe y no llega a la opinión pública. Y esto es un problema porque incluso he podido rescatar, buceando un poquito en la red, he podido rescatar una noticia de una televisión generalista aquí en España, de, sobre todo de temas informativos, que habla... Un caso muy curioso. Habla, de hecho, corrobora lo que vamos a hablar aquí esta noche. Buenas noches a todos. Un cordial saludo, amigos moderadores. Y vamos a empezar este directo. <coughs> y tenemos aquí una noticia. Más que una noticia es un hecho, ¿no? Dice algo así como, cuidado con lo que voy a decir porque va a sonar estridente, a no poder más, pero os voy a dar detalles y veréis cómo esto tiene un recorrido, todo esto tiene un recorrido, esto no es inventado, esto es lo curioso. Existe un titular, varios titulares, pero parece ser que los alienígenas, sí, los alienígenas quieren ayudar a la humanidad, pero tienen miedo de nuestras tendencias violentas. Existe un correo electrónico que fue enviado por el astronauta Edgar Mitchell al político norteamericano John Podesta. Y este asegura que la guerra espacial es inminente y que el Vaticano sabe de la existencia de extraterrestres. Esto no me lo estoy inventando. John Podesta. Veremos quién es John Podesta. Dado que la carrera de guerra en el espacio se está calentando, pienso que usted debe ser informado sobre varios factores. Esto dice el correo de Mitchell, de Edgar Mitchell. Este señor murió hace muy poco tiempo. El mensaje menciona que alienígenas no violentos desean compartir la tecnología de energía del punto cero con la humanidad. Esto es una cosa que es un correo enviado por Edgar, Edgar Mitchell. John Podesta entonces sirvió como el consejero del presidente Barack Obama antes de que se encabezara la campaña presidencial de Hillary Clinton. Los correos enviados a, aquel, a él perdón, en aquella época fueron publicados recientemente por Wikileaks. Por Wikileaks. La correspondencia también menciona a Terry Mansfield, quien se describe a sí mismo como el director de la Fuerza Espacial de Paz para la inteligencia extraterrestre. Bueno, esto, esto se va fuera de madre. Pero bueno, el documento también cita el posible encuentro entre Mansfield y Podesta para ponerse al día sobre el conocimiento del Vaticano, ...del tema de la inteligencia extraterrestre. ¿Cómo os quedáis? Bueno, vamos a seguir. En el sitio web de Edgar Mitchell... ...describe la inteligencia extraterrestre... ...como la máxima forma de inteligencia... ...que trabaja directamente con Dios. Sí, con Dios. Habéis oído bien. Mitchell... Advirtió que los alienígenas quieren compartir su conocimiento de la energía de punto cero. Sí, de punto cero. Que supone la posibilidad de extraer energía gratuita del vacío con los habitantes de la Tierra, pero no van a tolerar ninguna forma de violencia militar en el planeta o en el espacio. Podesta, quien abogaba aboga en este caso por la relación de los datos sobre el área 51 en el año 2000 hace relativamente poco tiempo declaró que había convencido a clinton a divulgar los documentos secretos sobre los ovnis el lunes 10 de octubre de 2016 la página web wikileaks publicó un segundo lote de emails de john podesta jefe de la campaña presidencial de Hillary Clinton. Y la nueva versión cuenta con 2086 correos electrónicos interceptados. ¿Cómo os quedáis? Pero espérate, que luego yo he ido buscando información a ver si esto se podía contrastar. Y he encontrado una noticia, he encontrado una noticia mmm, que tiene un titular, así como el Vaticano conocería pues, la supuesta o la existencia de vida extraterrestre según la última filtración de Wikileaks. Vale, hasta ahí todo lo mismo. Y dice, en unos emails entre el jefe de la campaña de Hillary Clinton, John Podesta y el astronauta Edgar, Edgar Mitchell, se habla de una guerra espacial inminente y se especula con que el Vaticano conoce la existencia de extraterrestres. Esto es un medio de información nacional en España. ¿eh? No es una. Además, es un medio generalista fuerte. Cosa que yo no entiendo. Si Wikileaks es eh, todo lo contrario de los medios de información, ¿cómo que los medios de información publican esto? Wikileaks ha filtrado una segunda tanda de correos, esta segunda tanda de correos, de John Podesta, quien actualmente ocupa el puesto del jefe de la campaña de Hillary Clinton. Habla, es una noticia a toro pasado, ¿ya? Podesta cruzó correos electrónicos con Edgar Mitchell, un reconocido astronauta estadounidense que sostiene que el Papa conoce la existencia de vida extraterrestre. Pero hay más. Mitchell se mostraba preocupado por una posible guerra espacial porque la carrera espacial se está calentando. Pero calentando, ¿cómo? Si lo que estamos viendo ahora mismo... Es China que sale fuera, el otro sale fuera ¿eh? y constantemente eh, SpaceX también está metida en la carrera espacial. Y dice, estamos más cerca que nunca de la guerra en el espacio. Esto sería... ...algo parecido a lo que os he explicado antes... ¿no? ...y dice aparte, dice... ...la mayoría de los satélites que orbitan alrededor de la Tierra... ...pertenecen a Estados Unidos, Estados Unidos China y Rusia... ...y las recientes pruebas de armas antisatélites... ...no alivian el factor miedo... ...esto lo escribe en uno de sus correos... ...pues según estos mensajes... ...los extraterrestres están dispuestos a ayudar a los humanos... ...pero temen que estos puedan tener tendencias violentas... ...es decir, nosotros... Pero es más, incluso Edgar Mitchell, eh, que ya sabemos que murió hace poco tiempo y hablaba constantemente de la vida extraterrestre y todo esto, sugirió que el Vaticano es conocedor de la existencia de vida extraterrestre. Tanto es así que un mensaje a Podesta habla de reunirse con su colega católico Terry Mansfield para ponerse al día del conocimiento del Vaticano sobre el extraterrestre. Es decir, que esta noticia está extraída de los correos de Wikileaks. Así de claro. En uno de los vídeos que tenéis aquí en mi canal, tenéis una lista de, de reproducción que hablo sobre este tema, incluso temas algo ya más recientes que esto. Pero esto me ha llamado mucho la atención. Esto se ha hablado muy poquito, nada más que en un medio de comunicación en España. Hubo otro medio de comunicación que no es este, no voy a mencionar para no hacer publicidad, ni temas de derechos de autor y todo esto, ya lo sabéis, con la nueva ley de, del artículo 11 y 13 de aquí, que todavía esto está por aprobar, pero nos vamos a curar en salud. Pero parece ser eh, que todo esto, Por decirlo de alguna manera, todo esto se lleva hurgando desde hace mucho tiempo. Se lleva hablando desde hace mucho tiempo. Y a través de Wikileaks se saben todos estos correos que se han ido filtrando. Pero aquí hay cosas que no ocultan las intenciones. Es decir, gente que nunca ocultó sus intenciones. Que fue Edgar Mitchell. Que fue un astronauta científico que estuvo fuera... De, estuvo en la luna, este señor, y que eh, le cambió la vida por completo. Por completo estoy diciendo, por completo. Aquí estamos ante uno de los casos eh, de divulgación que las aeroespaciales y la ciencia los científicos, estos que se enarbolan, ¿no? Dentro de la palabra ciencia, la ciencia es necesaria, ¿vale? Para el avance de la humanidad. Pero echa la ley, echa la trampa. Hay muchos que están eh, despotricando y denostando todos estos temas del de fenómeno ovni, ¿vale? Pero no hablan de esto, no comentan esto. En cambio, un medio de comunicación, ya hubo otro medio, como he dicho antes. Que de hecho hice un vídeo ya aquí, en este canal. Ah, no recuerdo el título. Pero bueno, tenéis ahí eh, diferentes, estoy pensando, pero bueno, tenéis diferentes eh, listas de reproducción. Una de ellas es el Vaticano, aunque hay mucho tema de, de escándalos vaticanos en la lista de reproducción, pero hay un título que eh, lo, podéis, lo podéis buscar y que habla de todo esto. Con lo cual, vemos que toda esta ocultación al final sale a la luz. Todo hay que tomarlo con pies de plomo. Eso también es verdad. Pero incluso tomándolo con pies de plomo, cuando buscas un contraste, te salen noticias muy similares en páginas alternativas de ovnis. Claro, si te, si te guías de esas páginas, pues bueno, no está mal, pero te tienes que guiar por fuentes externas que no sean eh, páginas de ovnis, ni informes ovnis, ni nada, ni nadie que esté relacionado con el fenómeno ovni. Tienes que buscar diferentes fuentes y fuentes las cuales no tengan nada que ver con este fenómeno. Y sale esta noticia. Ya anunciaron en la desclasificación... Y el reconocimiento por parte del Pentágono, otro canal de televisión, este fenómeno. Esto lo reconocieron. Con lo cual, tenemos dos controversias. Bueno, una controversia, una con otra. Tenemos el origen, que habla de todo esto, y las televisiones, que son todo lo contrario a esto, que serían los medios oficiales dan la razón a los archivos. Con lo cual, ¿en qué situación estamos? Algo de verdad tiene que haber detrás de todo esto. Así que vemos eh, archivos desclasificados, correos, y que parece ser que son ciertos. Es decir, eh, ya en la campaña de Clinton, se habló de desclasificar los archivos OVNI y hablar del fenómeno OVNI. Que sepáis que en Estados Unidos hay una gran presión por diferentes plataformas no gubernamentales y sin ánimo de lucro que están presionando a los diferentes gobiernos que han ido subiendo y de hecho eh, lo que se ha desclasificado o se ha reconocido por parte del Pentágono os digo una cosa, es porque Donald Trump o Trump, o como le digáis le ha dado la gana, si no, eso no se saca a la luz pública, no sale a la luz. El reconocimiento de que hubo una partida presupuestaria de 21 22 millones de dólares, unos 19 millones de euros, para poder investigar el fenómeno extraterrestre, el fenómeno OVNI, objeto volador no identificado, y que de hecho la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, reconoce que no saben lo que son con lo cual estamos en una eh, en un en, no en un callejón sin salida sino estamos en, en darle la vuelta a la misma farola ¿eh? le estamos dando vuelta a la misma farola y esto empiece eh, empieza ya a oler un poquito así que eh, esto formaría parte de estos archivos, de estos, estas noticias y de los desclasificados, en este caso sería Wikileaks, del ciclo que habíamos hablado. Mañana tenemos un directo que vamos a hablar de otros archivos, ya del de Ejército del Aire Español, incluso hablaremos de más temas relacionados con esto, pero... Eh, lo haremos en el canal Misterios del Mundo con la compañera Alba, mañana a las 12 de la noche, eh, a las 00, lo vemos aquí, que lo ha escrito en el chat, y hablaremos de todo este fenómeno. ¿Yo qué, eh, qué opino de todo esto? ¿no? Porque estaréis esperando eh, una opinión. Yo creo que esto es real, yo creo que esto es real, pero esto es real a nivel... A nivel eh, gobiernos, a nivel eh, movimientos estratégicos, a nivel global, a nivel, a nivel mundial. Y creo que todo esto va a ir cada vez a más. Yo creo que va a ir a mucho más. ¿eh? Aquí ha dejado Paco, nuestro compi de En busca de la verdad, nuestro compañero Paco, Malcap007, ha dejado aquí un enlace para poder acceder al directo de mañana. Gracias Paco por colgar el enlace y eh, yo creo que todo esto es real, yo creo que hay mucha ocultación documental pero documental real, cuando hablamos de documental real y hablamos de ocultación, no hablamos del reptiliano que se arranca la piel y todo eso es ciencia ficción y eh, estamos trayendo pruebas a este canal estamos trayendo pruebas al canal de eh, Misterios del Mundo, pruebas en las cuales son documentos yo sé que muchos de vosotros decían, eso lo has hecho tú, no lo he hecho yo porque no tengo por qué hacer estas tonterías además las noticias que se dan se pueden comprobar que en la red lo podéis eh, buscar. ¿eh? Lo podéis buscar tranquilamente que vais a encontrar estos archivos. Luego, por otro lado, quería comentaros dos cosas. Eh, viaje a Egipto. Ya parece ser que está eh, cerrado, está al completo el viaje que vamos a hacer del 16 al 26 de abril de este año, o sea, en unos mesecitos. Eh, con la compañera Alba y eh, Nelo también estará con nosotros. Eh, y pues más personas que se han apuntado a este viaje. Y el viaje ya está prácticamente cerrado. ¿eh? Prácticamente cerrado. Lo hemos ido anunciando en diferentes medios. Si alguien quiere estar en lista de espera, pues bueno, pues se le puede. Se le puede poner en lista de espera, ¿no? Pero en un principio ya está eh, prácticamente cerrado, ¿eh? Si no, tendría que ser, pues, ya, pues, bueno, sacar un billete aparte. En fin, yo esto no lo sé porque esto me lo ha comentado la agencia, pero que se podría incluir a alguien más. Pero en un principio creo, creo que ya está completo. Luego tenemos la quedada de Córdoba, que es el mes que viene, el día, 10 y, día 15, a ver, perdonad un segundito, 15, 16 y 17 de el mes de febrero, donde estaremos con vosotros eh, todo el fin de semana, todo aquel que quiera venir, se puede poner en contacto conmigo a través de mi correo electrónico, eblverdad.gmail.com y yo lo único que os puedo fav favorecer o facilitar en este caso es reservaros el hotel donde vamos a estar, ¿eh? nada más, no vale dinero ni mucho menos, ¿eh? vale dinero si tú te vas a un hotel o a un hostal o tú quieras irte por tu cuenta o si te quieres juntar con nosotros en el mismo hotel y siempre estar todos cerquita, ¿no? Esto será para el 15, 16 y 17 del de mes que viene en Córdoba, España, Andalucía y veremos... Eh, diferentes lugares de Córdoba, diferentes sitios eh, históricos y bueno, hablaremos de todo un poco, del misterio, de la historia, hablaremos un poquito de todo. Luego también quería anunciaros una novedad, una novedad, pero que no tiene nada que ver con el misterio, es un canal que, que tenemos en funcionamiento, que es el Tribuno, donde eh, vamos a hablar o voy a hablar ahí de eh, temas. Políticos de España, o bueno, más que temas políticos del panorama de cómo está España, un poco y esa radiografía, pero con buen humor. ¿eh? No tiene nada que ver con este formato y podéis eh, buscarlo. A ver si Paco nos hace el favor, porque yo ahora aquí estoy más perdido que, que un pavo en un garaje. Eh. eh Qué es lo que estaba diciendo, sí, lo del, lo del canal El Tribuno, donde, si os queréis, os podéis suscribir y ver, pues, bueno, un poquito eh, de qué se trata y todo eso eh, es un canal que ni monetiza ni nada. Es un canal pues, que está ahí. Si os queréis ir sumando a, a la causa, a la resistencia, como digo yo, eh, de un poco las mentiras que nos cuentan los políticos en España. Vale, así que. Me imagino que ahora Paco lo estará buscando. Ahí lo tenéis, el tribuno de Rafa Fernández. ¿eh? Lo tenéis ahí, podéis... Eh, y de hecho, ahora cuando termine aquí, os voy a regalar un vídeo para que lo veáis en ese canal y veréis que es un formato diferente. ¿Vale? Así que chicos, yo por mi parte nada más agradeceros vuestra estancia. Mañana tenemos una cita en el canal de misterios del mundo que haremos. Otra parte de este tema que hemos hablado aquí, ¿de acuerdo? De archivos desclasificados y secretos, ¿de acuerdo? Así que chicos, muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.